Hola. No tengo como demasiadas ganas de, de ponerme metas fastuosas este año. Les eh, decía en un video anterior que soy la reina de las metas fastuosas y, y de las cosas imposibles y de estirarme a mí misma hasta el punto en que ya no puedo más y me rompo. Eh, pero hay algo que quiero hacer este año eh, que creo que va a ser bueno para mí sencillamente y que tampoco me voy a poner como... La meta numérica gigantesca como el año aquel en el que eh, quise leer 100 libros en un año y lo hice, pero a qué costo. En todo caso, la cuestión es esta: que el año pasado yo solo terminé de leer 6 libros y eso para mí es muy poco. No no lo estoy poniendo como, como que fallé de alguna manera porque no siento que es así. Eh. Fue un año extraño para todos. Y bueno, eso fue lo que pasó y ya. Pero tengo muchos, muchos, muchos libros por leer. De hecho, tengo una, eh, un inventario en el celular eh, de toda mi biblioteca y tengo 115 libros o algo así por leer eh, de todo lo que tengo. Es decir, tengo como 20 leídos, porque es lo que he leído desde que me mudé acá en físico. He leído mucho digital igual. Eh, no el año pasado, pero otros años eh, y quiero como hacer una marca significativa en, en ese número, ¿no? Entonces, lo que quise hacer fue organizarme un poco. Así que esto es sencillamente un video contándoles qué quiero leer en enero de las cosas que tengo por leer, que es absurdo. Lo que hice fue sacar algunas cosas que son más prioritarias o que quiero leer en este momento. Y eh, no pretendo terminar estos libros en enero. Ojalá sí, pero quizás no, porque pues, algunos de otros son gordos y sin embargo estoy de vacaciones. Así que si alguno si es algunos el mes donde voy a leer, va a ser este. Eh, esta es la pila de enero. Verdad que se ve hermosa, se ve hermosa. Estoy leyendo en este momento. Voy a empezar por lo que estoy leyendo. Estoy leyendo eh, The World According to Anna de Justine Garda. Eh, me encanta Justin Gardner, no sé, esto siempre me hace llorar. Y eso, no sé, me hace llorar de esa manera en la que te limpia por dentro, porque hay libros que te hacen llorar feo o películas que te hacen ugly cry. No sé, el diario es una pasión horrible, ¿no? Pero Justin Gardner como que me limpia por dentro, entonces me parece que es una gran cosa. Este libro se trata de una niña de 15 años, una muchacha de 15 años, que empieza a recibir mensajes desde otra época y le llevan al médico a ver qué diablos le pasa, si es que se está volviendo loca. Eh, pero bueno, son visiones de, del mundo de 2082. No está tan lejos 2082, ahora que lo digo en voz alta. Pero bueno, eh, he leído un poquitito, he leído como esto, esto, todo esto estos últimos días, y me gusta. Quiero que sepan que cualquiera de estas cosas que voy a decir, si no me gusta, lo voy a dejar por la mitad, no me importa. No creo en nadie. Um, la segunda cosa que estoy leyendo ya es Anagramas de Laurie Moore. Laurie Moore es, es una ídola absoluta. Es, es una escritora, narradora estadounidense, magnífica. Eh, lo que encuentren de ella, pongan sus manos en eso. Esta es una colección de cuentos que es una novela. Es decir, es una novela que, está, que realmente se puede leer como una colección de cuentos, que es lo que te habla realmente de un buen novelista, ¿no? Esta es la primera novela de Laurie Moore, yo no he leído novela de ella, solo he leído cuentos. Y esa es mi impresión hasta ahora, que los capítulos de la novela se leen como si fueran cuentos y es maravilloso. Eh, pero es una novela, tengo planes de terminarla, veamos. Luego, así, esto ya ustedes lo saben, estoy leyendo otra vez The Artist Way, El Camino del Artista. Hice un video sobre esto hace un par de semanas. Eh, la última semana de trabajo de diciembre, que fue la semana antes del 24, no pude hacer nada porque realmente estaba aplastada en la cantidad de trabajos. Tuve que cerrar el proyecto en, en cinco di trabajos diferentes que tengo. Eh, bueno, ya no tengo porque ya lo cerré, pero estaba cerrando y fue horrible, fue horrible. Eh, nunca más tengo que hacer eso, este de comprometerme a niveles más allá de lo que puedo hacer. Y la semana siguiente, después de... A ver, el 25 de diciembre, amanecí enferma. Eh, esa fue mi primera semana de vacaciones enferma. Y ahora es que estoy como reponiéndome. Entonces, estoy empezando otra vez la semana 1 realmente. Sí, la semana 1 es la más sencilla, pero me faltan unos ejercicios que no he terminado de hacer. Voy a retomar como para terminar este fin de semana y ya. Entonces, empezaré la semana 2. Si lo quieren hacer conmigo, este es el momento. Eh, pueden venir al Discord, donde este, hay un canal para los que quieran hablar de este libro, hablar del proceso, de los ejercicios, lo que quieran. Eh, pero básicamente este es un libro para sanar tu creatividad. Eh, hay un video sobre eso, lo voy a enlazar en algún lugar. No sé, nunca sé dónde las cosas, pero en algún lugar voy a enlazar el video para no volverles a contar todo otra vez. Y luego tengo tres cosas. Eh, esto está por la mitad realmente. Ya voy como Guardé algo por aquí. ahora tomo una foto. Este, este marcador. Me quedo por aquí. Esto es la historia personal del boom de José Donoso. José Donoso cuenta cómo él vivió el boom literario eh, latinoamericano. Eh, es básicamente un gran chisme. Es chévere. Se aprende mucho sobre sobre literatura sí también, porque es como claro cómo escribieron esos esos libros y tal pero José Donoso tenía muchas opiniones, es maravilloso, me está gustando mucho. Pero esto lo empecé el año pasado y tengo como más de una semana sin, sin tocarlo. Y luego tengo estos dos que no he abierto realmente. Este me lo regaló Ariana, mi Ariana, amada y querida. Se llama Las Amigas de Aurora Venturini. Empecé, sí empecé, este, leí como el primer capítulo. Eh, y es curioso porque esto realmente es, es la secuela, o la segunda parte, de otro libro que no encontramos, <ríe> estábamos buscando, eh, que es Las primas. Eh, en, las prim en Las primas, esta, esta mujer, esta protagonista, es joven. Yo no he leído ese. Este es el regreso de ella, ya casi a los 80. Eh, es una pintora exitosa y está, básicamente, hablando de, de, de su soledad y de su pasado y del éxito y, y de la amistad, fundamentalmente. No, como, no desde esa, <ríe> Se lo están imaginando todos los minosos, no. Es como... Bueno, aquí dice Novela contrapelos de las buenas intenciones. Ni la vejez ni la sororidad son escenarios sencillos de evitar. Eh, ella encuentra difícil, parece, relacionarse con otros seres humanos. Es interesante. Eh, no sé, hay partes de uno que son así. Yo, yo tengo, yo tesoro mucho mis amistades, sobre todo mis amistades mujeres. Pero también, pues uno es <ríe> medio, <ríe> eh, medio misántropo. Entonces, bueno, este, es magnífica. Hasta ahora, por lo que he leído, me gustó mucho cómo escribe. Pero igual no sé si me va a gustar el libro como tal. Eh, bueno, seguiremos informando. Y luego, por fin. Eh, esta Cosa Gorda, que es un libro de no ficción, se llama Periodismo Narrativo Cómo contar la realidad con las armas de la literatura eh, Es de la editorial Universidad finisterre Y básicamente es un libro sobre las herramientas para contar un texto narrativo de no ficción eh, Yo tengo la meta o el deseo, no sé si es una meta o un deseo realmente De escribir no ficción hace mucho rato eh, a ver, yo escribo investigación, que es como otra cosa más dura, pero narrativa de no ficción es algo que se me escapa. La ficción, bien. Y lo que es no ficción, que no es narrativa, bien. Pero el punto donde se unen esas dos cosas... Mm. Y tengo básicamente el sueño de ser Leila Guerrero. Eh, por ahí me dijeron, no puede ser Leila Guerrero, puede ser Mariana Díaz. Este, Ana Teresa Torres también, a quien le dije que yo quería ser ella, básicamente. Básicamente quiero ser Ana Teresa Torres. Y me dijo que aspirara a ser algo mejor. Y no sé, realmente. Pero no creo que me termine este libro, este mes. Pero quiero avanzar bastante. Eh, tengo quizás la intención de postularme a una maestría de no ficción que, que va a empezar acá en Santiago. Y cuando digo quizás es porque no sé todavía si me voy a postular o no. Pero está como ahí eso, ¿no? Entonces quiero leer. Este libro tengo algunas otras cosas que quiero leer, pero no puedo leer todo en un solo mes. Entonces, este es el plan para enero. Eh, sí, suena mucho, ¿no? Pero yo leo rápido, yo leo muy rápido, eh, leo más lento ahora. Antes leo mucho más rápido, por supuesto, porque es la juventud. Ahora no me puedo concentrarme, cuesta bastante concentrarme. Pero también tengo mucho tiempo libre porque tengo todavía tres semanas de vacaciones. Eh, y es maravilloso tener tres semanas de vacaciones, es todo lo que voy a decir. Sí, la verdad es que sí. Necesitaba descansar. Cuéntenme eh, si ustedes tienen eh, planes de lectura este año o metas de lectura este año. No tiene que ser como voy a leer 200 libros en tres semanas, pero sí puede ser. Mira, quiero leer más mujeres. Yo siempre quiero leer más mujeres, aunque naturalmente creo que gravito un poco hacia allá por formación. Eh, por formación feminista, quiero decir. Eh, y porque las mujeres en esta época escriben mejor, sencillamente. O quiero leer más traducción, o quiero leer más escritores latinoamericanos, o quiero leer... ¿Qué quieren leer? Cuéntenme. Eh, o qué están leyendo. También quiero saber si tienen recomendaciones. Siempre quiero recibir recomendaciones. Y nada. Hasta pronto.